¿Deseas aprender a convertir a videos tus diapositivas? Quédate, porque en este tutorial te mostraré cómo hacerlo desde tu celular. Hola a todos, antes de iniciar con el tutorial, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Para lograr nuestro cometido, estaremos utilizando tres herramientas básicas que son PowerPoint, un grabador de pantalla y un editor de video. Yo utilizo estas tres aplicaciones que son Asset Screen, PowerPoint y Show. Cuando pulso el grabador de pantalla, me aparece este botoncito con estas opciones que están aquí. Para iniciar o pausar la grabación, culminar la grabación y ajustar cualquier opción. Con este icono flotante podremos darnos cuenta que nuestra grabación se está realizando. El primer paso es tener nuestra presentación ya realizada. Luego de que ya hemos realizado nuestra presentación como este ejemplo que les voy a poner aquí con nuestra camarita flotante que es esta que está aquí, entonces ya iniciamos nuestra grabación. Ahora vamos a ir a la parte de arriba en la barra de herramientas, le daremos a iniciar la diapositiva y vamos a ver nuestra presentación. Estaremos pasando nuestras diapositivas una por una, dándole un tiempo de gracia de 4 a 5 segundos por diapositivas para que nuestro lector, o sea la persona que vaya a leer la diapositiva, tenga el chance de tan siquiera admirar el contenido que tienen cada una de esas diapositivas. Cuando esté concluyendo nuestra diapositiva, no tienen por qué acelerarse al momento de culminar nuestra grabación. Debido a que no importa qué tan larga sea, siempre la podemos cortar en el editor de video. Así culmina nuestra presentación. Ahora le pulsaremos a nuestra bolita grabadora y terminaremos nuestro video. Ahora vamos a editar nuestro video, vamos a InShop y pulsamos. Se abre la ventana, pulsaremos video. Ahora pulsaremos la palabra nuevo que tiene el signo de más. Aquí dentro aparecerán todas las opciones que tenemos disponibles para editar. Buscaremos el video de nuestra diapositiva y lo seleccionaremos luego le damos a la flechita verde ya estamos en el editor de video. lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro video. para eso le damos a este icono esta tijera y vamos a poner en el momento desde el cual queremos que inicie nuestra presentación de igual forma también estaremos poniendo hasta dónde queremos que llegue nuestra presentación. Miren, ahí nos presenta cuadro por cuadro los cortes que podemos hacer. Pulsamos para aplicar. Miren, así es como se vería nuestra presentación. Ahora vamos a agregar la lona, que sería el tamaño o proporción en el cual queremos que se vea nuestro video. Vamos a acercar nuestro video a la pantalla completa. Estos que están aquí son los diferentes tamaños en los que podemos visualizar nuestra presentación. No sé si podrían apreciar la diferencia de cuando se los presenté al inicio y ahora. Antes se veía de forma más lejana porque se veía el total de la pantalla del celular ahora se ve de forma más cerca porque solamente escogí acercar también podemos agregar un audio o música vamos a pista y música elegimos un audio y le daremos a utilizar aquí aparecerá nuestra pista en un tono púrpura la cual podremos editar a nuestro antojo. Arriba están las opciones de edición. Luego de culminada la edición, le daremos a esta parte de arriba que dice guardar. Y nuestro video o diapositiva editada se cargará a la galería. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Déjame saber en la cajita de comentarios qué te pareció el video y de qué tema quieres que trate en el próximo tutorial.